¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le un mal Canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla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 Seguimos gastando la funda Otro shot para la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale para y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con Nicki Minaj the queen we're the queen all uh -uh,